buenos días. Bueno, hoy quiero lamentar el asesinato del compañero Milton Rocha en el municipio de San Sebastián Magdalena. Milton era un, un dirigente político de la Colombia humana, era un gran líder social, líder campesino, que se encontraba trabajando mucho por los campesinos en esa región del país. Eh, el fin de semana eh, fue asesinado de cinco impactos de bala, y esto pues, nos pone otra vez ante una grave situación de, de peligro y de riesgo que se ha venido denunciando a lo largo de muchos años y que hasta hoy eh, parece que nadie nos está escuchando. Eh, muchos líderes sociales han tenido que abandonar el país, muchos otros han sido asesinados en manifestaciones, saliendo de sus casas, eh, en sus municipios. Eh, ha sido una situación bien, bien compleja, en lo que va corrido este año llevamos también en Colombia 18 masacres no, una gran cantidad de líderes y lideresas asesinados y asesinadas y esto pues lo que gene, tiene que generar es un llamado al gobierno nacional para que se dispongan las medidas necesarias que puedan brindar la seguridad a nuestros líderes y lideresas en todas las regiones no es posible que se, se, se permita nuevamente un genocidio en Colombia, ya que este no es el primer líder de la Colombia humana asesinado, llevamos ya muchos líderes asesinados de la Colombia humana y parece que eh, la historia de la UP se estuviera repitiendo nuevamente. Van más de 1.100 líderes asesinados en los, desde la firma de los acuerdos de paz. Más de 1.100 líderes asesinados en todo el país. Y esto tiene que prender realmente eh, una alarma, tiene que prender realmente una alerta. Este nuevo gobierno que es el gobierno de la paz total y que se comprende eh, eh, toda la actuación para que... Eh, podamos llegar eh, a un buen término en temas de paz con todas las organizaciones del país, pues también tiene que hacer lo necesario para brindar las garantías a cada uno de nuestros líderes en las diferentes regiones. Eh, al mismo tiempo, tienen que haber todas las gestiones necesarias para que pueda judicializarse a los actores armados que están cometiendo esta serie de, de asesinatos. No puede permitirse más esto. Tiene que haber un respeto por la vida, pero también tiene que haber una persecución judicial contra estas personas que están ocasionando este, este tipo de violencia en todo el país. Entonces un llamado al gobierno nacional, a nuestros líderes y lideresas un abrazo y un saludo para que se cuiden en cada una de las regiones del país. Eh, y eh, también un llamado para que nos pronunciemos fuertemente frente no solamente frente a este asesinato sino a todos los que han venido ocurriendo y también frente a todas las masacres que se han dado a lo largo y ancho de, del territorio colombiano a la familia del compañero milton rocha eh, un abrazo eh, mi más sentido pésame para todos ellos eh, desearles mucha fuerza eh, me conmueve mucho porque yo también tuve que salir del país precisamente para no ser, no ser asesinado hace muchos años y yo sé claramente lo que es pasar por todas estas situaciones. No es el primer compañero de amigo que asesina, eh, pero esto nos sigue doliendo mucho porque en este gobierno del cambio, en este gobierno que busca la paz total, pues los actores armados no deberían de estar aprovechando precisamente eso para seguirnos asesinando. Deberían más bien integrarse a este a estas negociaciones de paz total, para que por fin todos los colombianos y colombianas podamos vivir en paz, podamos vivir con tranquilidad y podamos disfrutar de un país que nos pertenece absolutamente a todos. Un abrazo, feliz mañana.